Hola que tal amigos, les habla Steven Vargas del Baúl del Código.com En esta oportunidad eh, les traigo un, una pequeña validación que sé que a muchos se nos ha complicado un poquito y es cuando necesitamos validar un campo de tipo numérico y que tenga una longitud predeterminada eh, haciéndolo con javascript Normalmente, eh, para campos de tipo texto utilizamos la propiedad MaxLen, que es la que nos, nos determina la cantidad de caracteres permitidos en el campo y con ello pues hacemos una primera capa de validación Para los campos de tipo numérico eh, esta propiedad no aplica por lo cual cuando, cuando la colocamos en nuestro código fuente, en nuestro input eh, y le colocamos una cantidad de 4 por dar un ejemplo para un campo tipo año como el que tenemos en pantalla y queremos diligenciar un año pero, pero eh, se puede escribir más de cuatro caracteres y pues esto no, no afectaría el rendimiento de la aplicación y, y obviamente oh, va a ocasionar fallas eh, más adelante entonces lo que eh, he investigado me he encontrado unas dos, unas dos, maneras, dos maneras muy, muy prácticas de, de hacerlo. Una es una, una línea eh, sencilla y la otra es un poquito más compleja, una funcióncita, pero que de, de, de igual manera es algo muy sencillo que quiero traerles pues, y, y mostrarles para que ustedes también lo apliquen si, si necesitan o se ven en esta necesidad. Entonces, como les venía diciendo, lo vamos aquí a nuestro sea, código fuente, tenemos un campo de tipo numérico con una longitud de 4 pero ya vemos que en funcionamiento eh, pues puede diligenciar más de 4 caracteres de hecho eh, queda indeterminado hasta los 2000 caracteres que es por defecto lo que tiene un campo de tipo eh, texto entonces eh, voy aquí a, a mostrarle las dos funciones las dos líneas citas que podemos implementar para que, solucionar este, este inconveniente es algo muy sencillo. Entonces, eh, hay dos maneras. Eh, la opción 1, voy a clonar esta línea para que tengamos las dos opciones. La opción 1 es mediante el evento eh, onk on down, es decir, eh, cuando esté presionando las letras. Deje de presionar la letra, las teclas como tal. Entonces, okay, down, eh, vamos a hacer una pequeña eh, validacióncita y digo eh, si la longitud del campo es pues igual, igual, eh, ponemos que ese campo es un año, pues requiero que sea de cuatro caracteres. Entonces digo, si la longitud es de 4 caracteres, es sencillamente hagamos el false. Y ya con esto eh, nos quedaría funcionando la validación. Lo descojo aquí para que tome los cambios. Y, y al escribir los datos, no me va a dejar escribir más de 4, que era lo que necesitábamos. ¿Sí? pero esta línea tiene una limitante es decir que si yo escribo cualquier texto y lo quiero borrar pues no me va a permitir porque ya tiene los cuatro caracteres y por lo cual está retornando un false es decir que prácticamente inhabilita el campo como pueden ver no puedo borrar, no puedo escribir nada más entonces le vamos a mostrar la siguiente opción que sería como la más recomendable la siguiente opción es mediante una nueva propiedad o no una nueva sino una propiedad existente eh, llamada on input que está esta propiedad pues sencillamente me dice que mientras esté en el campo de texto eh, habilitado pues puedo eh, ejecutar esta acción entonces lo que voy a hacer es voy a hacer un llamado a una función le voy a colocar eh, más len un número, por dar un ejemplo como para diferenciarlo, y le voy a pasar el objeto. A crear esta función acá en la parte de abajo, donde recibo no sé el objeto como tal, y de momento voy a hacer un console.log. del valor que estoy ingresando en el campo vamos a ver qué nos muestra esto bueno, entonces vamos a ver de... si, sí, como pueden ver pues va, me va trayendo la información que voy escribiendo en el campo es decir que pues por ahora estamos bien entonces la validación eh, consta de hacer un, también un condicional donde le digo si el valor de este objeto la longitud como tal gth es, es mayor a eh, un valor de 4 pero en este caso voy a utilizar esta propiedad más el en que ya tengo entonces le voy a decir objeto punto más sí, es decir, si la longitud de la cadena que le está llegando mediante a la medida que voy escribiendo es mayor a la longitud que definió en la propiedad más pues entonces lo que voy a hacer es asignarle solamente al campo los cuatro primeros caracteres o sea, los, primero, pues, los cuatro primeros caracteres que yo ingrese son los que le voy a asignar a este campo de esta manera pues voy a restringir que me ingresen más campos eh, a la propiedad así que desde la posición 0 hasta la propiedad objeto. punto vale. creería que ya están, entonces vamos a ver lo aquí y voy a escribir 1, 2, 3, 4 aquí está habilitando está haciendo bien la propiedad revisemos objeto.alue.len si es mayor al Pues sería esta propiedad objeto.alue, le voy a asignar el objeto.value el slice para cortar la cadena de la posición cero hasta la posición más length vamos al console lock dejeto este puntual bueno ya lo está tomando miremos a ver que está trayendo esta condición, la longitud dice que es indefinida. El en G, ok, es que me he equivocado el en GTH, por eso no me tomaba tomado la, la propiedad. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos esto para que ya corra. Sigue pasando, miremos a ver. 12, 12 es mayor que la j.maslen gth ah ok y como estamos hablando de un atributo de javascript el maslen tiene la letra mayúscula es importante pero tengamos en cuenta no vayamos a caer en este en este error porque si no no lo va a tomar entonces crearía ya que aquí ya debe estar funcionando y como pueden ver pues no, puede, no puede permite escribir más carácter lo que hace es que al intentar mandar un quinto carácter un sexto carácter siempre me va a hacer lo mismo me la va a recortar la cadena entonces eso sería una, una solución una manera de, de cómo prevenir pues de que, de que se ingresen más caracteres de los permitidos eh, a nivel de front esa sería una de las maneras eh, hay otras eh, pero digamos que esta es una de las, como de las más sencillas eh, y esta si sí ya me permite borrar si necesito y volver a escribir cosa que no pasaba con la primera opción entonces eh, pero pues les dejo las dos opciones porque en algún caso Ustedes necesitan de que al, al escribir los cuatro caracteres o los cantidad de caracteres necesarios ya salte y, y prácticamente inhabilite ese campo, pues podría ser una buena opción. Así que no es más muchachos, eh, si les ha gustado, pues pueden suscribirse, darle a me gusta, compartir si, si lo desean. Y eh, nada, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima.